Un hombre denunció este martes que fue víctima de un atraco cuando se encontraba en un hotel de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Danilo Antonio Aquino Almanzar acusa a una mujer que asegura no conoce de llevarle más de 7 mil pesos y propinarle unas 10 estocadas con un arma blanca. Una joven en el hotel, mi pasión. ¿Entonces? ¿Cómo lo pasó? No. ¿Ella, cómo le digo? Cuando llegó como a las la mañana me entró apuñalada. Sí. Cuando tenía mi trato de llevarme el dinero que tenía, yo tú La dejé por lo que cabello, la dominé por el cabello, la tiré al suelo. Y ahí fue que ella me apuñaleó. Pero pronto, eso te había yo estaba batallando con ella. Le digo al muchacho del, del hotel, no le abra la puerta para que no se vaya. Y él le abrió la puerta. Entonces, él ella él es culpable de eso. Por eso lo dije ahora mismo ahí, entonces que estaba allá ahora mismo, que ella es culpable de eso. Porque él, él es cómplice, porque si él le abre la puerta, él le abre la puerta porque él es cómplice. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.